Héctor Ulloa, Don Chinche, actor colombiano, Héctor Horacio Ulloa Rodríguez, La Vega, Cundinamarca, 14 de julio de 1936, 5 de octubre de 2018, fue un actor colombiano y una de las figuras más importantes de la historia de la televisión del país, famoso por protagonizar Don Chinche, condecorada como la mejor serie del siglo XX en Colombia. Compuso uno de los boletos más famosos del país, Cinco centavitos, cantado luego por consagrados artistas. Incursionó en la política y fue diputado a la Asamblea Departamental de Cundinamarca, alcanzando la votación más alta de la corporación. En el año 2000, en el marco del Festival de Cine de Cartagena, recibió el galardón obtenido por la serie Don Chinche como la mejor serie del siglo XX en Colombia. Asimismo, en 2012 se le otorgó el premio honorífico Víctor Nieto a toda una vida. El 22 de abril del 2016 recibió el premio honorífico Vida de palabras. Su última aparición en pantalla fue un documental El culebro, la historia de mi papá, un largometraje sobre la vida de su mejor amigo Hernando Casanova. Sin embargo, su aparición final en una película de visión ocurrió en 2013 en la película Roa, el director Andrés hoy Ulloa falleció a los 82 años en una finca de su propiedad en su pueblo natal. Ulloa decidió ser actor a los 6 años, se graduó en el Colegio Mayor de San Bartolomé, Bogotá. Formó parte del grupo escénico infantil de la Radio Nacional y su primer trabajo en televisión fue una novela de Angelina o el honor de un brigadier. Luego el tope de su fama al interpretar el protagonista del seriado dirigido por Pepe Sánchez, Don Chinche. El personaje nació bajo el nombre de Francisco Eladio Chemas Maecha, Pachín Chemas, que según cuento yo, nació en los pasillos de una emisora de punch que él gerenciaba. Yo mandaba a gallo con un personaje que hablaba como la gente popular, una mañana faltó un locutor y entonces salía del aire con esa voz. Fue Fernando González Pacheco quien le propuso llamarse chinche en operación jaja antecesor a felices. Cada Tal que el personaje inició en la radio se desarrolló en televisión, yo y tú. Luego se convirtió en el personaje con la primera serie derivada de la televisión colombiana. Sustuvo una entrañable amistad con el también actor Hernando Casanova, quien interpretaba a el fiel socio de Don Chinche. La amistad duró hasta la muerte de Casanova en 2002.